La decisión tomada por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, de suspender provisionalmente a los secretarios de organización y finanzas de esa organización política, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, fue cuestionada por Ciudadanos de San Francisco de Macorís. Eh, es una situación muy delicada, eh, muy delicada, eh, que está el Partido de la Liberación Dominicana, está confrontando una serie de, de problemáticas. Yo pienso que la medida es eh, atinada, y él, él es el que toma, a través de los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, qué es lo que se debe de hacer, y ya él lo hizo. Él lo suspendió a, a esos dos ministros, lo suspendió al ingeniero y a, y a Víctor Grúa, lo suspendió hasta que el comité político tome la decisión. Eso está muy bien, que lo sacaran de ahí, todos esos ladrones, está muy bien eso. Eso si me lo encuentro yo bien. Que si lo suspendieron, ¿quién lo suspendió? Porque no al moral. A quienes tiene que suspender es al Comité Central del PLD, junto al mismo gobierno de ellos. un Manejo político. ¿Por qué? Porque suspenden a, a, a Félix Bautista y a Díaz Rúa, que son de Lionel. Y los demás que son de ladrillo. ¿Por qué no lo suspenden? Sinceramente eso no. Eso no llena ningún cometido. Porque. ...aunque a Feli Bautista no lo condenaron por aquella vez que lo acusaron... ...sí hay indicios de que cometió actos de corrupción... ...y el PLD lo que está buscando... ...ok, limpiarse la cara por un lado... ...y con el mismo Díaz Rúa... ...pero realmente, y yo soy PLDista... ...¿tú entiendes? ...pero en este país debe imperar la institucionalidad... ...NTN...